En este video tutorial vamos a introducir una cita con autoría. Hacemos clic en el device de texto y clic en el icono de cita con autoría. Escribimos el contenido de la cita y el autor. Aceptamos. Si observamos nos hace este efecto. Si no queremos que se introduzcan estas comillas, simplemente nos colocamos sobre la cita y desactivamos la opción de incluir estilos.